Amigos, bienvenidos nuevamente a este canal, yo soy Nimo para quienes no me conocen Y el día de hoy voy a hacer un video Parecido a lo que ya he tenido, porque ya hice un video probando cosas de Singapur Que no eran realmente de Singapur Pero en este video les voy a mostrar lo que me trajo mi novio de Japón Y sí, mi novio viajó recientemente a Japón Porque pues es el mejor jugador de Go de mi país Entonces lo mandaron para allá, pero por desgracia... Por cuestiones de... De lo del coronavirus Se suspendió el torneo Y bien, él se paseó junto a su familia Y me trajo muchas cosas Me trajo muchos recuerdos Y quería mostrarles, más que nada porque eh, Mientras yo quería. Mientras yo trataba de mostrarle a mi mamá man, eh, Mientras yo le mandaba las fotos Ella me dio la idea de hacer este video Y dije, sí, no, es buena idea Porque justamente estaba queriendo subir Más cosas y no he subido Y... Creí que era un buen, una, como un buen inicio, no un buen inicio, sino como un buen complemento al canal Porque como bien antes ya había publicado un video parecido eh, No lo he vuelto a hacer porque tampoco creo que se vuelva a dar la oportunidad Y bien, eh, lo haré ahora con lo que me trajo mi novio Y para sentirme importante como esos canales en los que siempre... Hacen unboxing y esas vainas, entonces... Y, o sea, no me lo tomen en serio, o sea, obviamente es sarcasmo. Pero, ya, pues ya. Hay que publicar algo y publicaré esto. Total, que lo verá quien quiera verlo. <ríe> Bien, mi novio me trajo esta mascarita de zorro. y me parece genial, me parece genial, me encantan estas máscaras. No sabía realmente que él iba a pensar entrar esto y me, me sorprendió bastante, me gustó full. Él se compró para él una de color negro, una igualita, pero de color negro. Me trajo este perrito que supongo que, no estoy segura, sé que es algo algo de alguna cosa, no sé, una marca, no estoy segura. Pero creo que son, creo que es una quita, no estoy segura, un Shiba Inu a lo mejor, incluso tiene sus asteriscos que me parece lo más gracioso la colita así enrolladita y todo está hermoso, me encanta, yo cuando lo vi lo amé y es algo que realmente tengo que alejar de este perro porque este perro destroza todo todo literal entonces, bueno el perrito, ya va ya pasó el perrito vamos con la siguiente ah, y esto esto me encanta porque me encantan las medias y yo tengo un problema con las medias sobre todo porque como les dije hace un rato mi perro destroza todo y solo tengo medias impares. La verdad no tengo problema con andar por la calle con medias impares. Porque no me parece algo importante ni algo de lo que yo deba preocuparme. No me molesta, o sea, no me da vergüenza ni nada. Total, no creo que sea la única la que se queda con medias chuyas chullas decimos acá que, que chuya es como que le falta la otra parte o sea, le falta su pareja y prácticamente lo, para lo que más se usa esa palabra es para las medias entonces, tengo estas lindas medias que tienen esta tiene deditos, creí que eran incómodas porque yo he probado las de deditos las que es para todos los dedos y me molestan full yo soy especial con eso con los dedos <ríe> de los pies pero no, están súper cómodas, me encantan, la verdad Y es más, ahorita estoy usando unas Que mi novio también se compró unas igualitas Entonces tenemos pareja Ya les voy a poner una foto media bonita que hice Y son estas Son de huevitos No sé si logran ver el huevito No sé si puedo contorsionarme lo suficiente Para que vean el huevito Y bueno, tiene así Es de deditos, o sea, de, de un dedito Son como los tabi que usa mi novio Que le encanta usar como Porque como es ninja entonces usan mucho los tabi que por cierto me trajo igual, uno tabi para mí. Y me encantan estos este tipo de calzado porque me parece lo más original del mundo, lo más genial porque tiene esta forma, o sea, del dedo pulgar separado de los demás dedos. No sé si lo logran apreciar. Y son súper cómodos. Y me parece por así decirlo un zapato súper malote porque tiene las... O sea, yo, yo digo que incluso es como calzado satánico porque pareciera la pezuña de las cabras. Ya saben, así partidas. Entonces me parece lo más gracioso, lo más hilarante, lo más genial del mundo y estoy muy agradecida con ese regalo. Y por otro lado, mi novio me trajo esto porque yo estoy entrenando. El mismo arte marcial que él, que es el bullying can. Entonces estoy aprendiendo y ahorita soy cinta blanca. Yo no... La verdad es que no tengo plata para comprarme el uniforme. Me regaló uno de sus pantalones y ahora tengo la cinta blanca. Espero llegar a roja este año. Espero hacerlo. Espero hacerlo con mucha pasión. Ah, ¿esto también me trajo? Porque tengo mi, Insta, mi Instax mini y ya no tenía las más rollos porque ya los usé bastante. Entonces allá sale más barato incluso porque obviamente como es Fujifilm lo hacen allá y por ende allá, allá es más barato. Entonces esto sí le pedí, me encargo. Ay, mi novio es lo mejor. Sí, sí, sí, en serio es lo mejor. Es súper generoso y se merece el cielo. Y por otro lado mi seguita querida me trajo esto, que esté verde. Yo siento que estoy hablando ahorita bien gomela bien aniñada, no sé si ustedes conocen esas palabras que es como muy fresa porque estoy emocionada realmente mostrando esto, estoy full emocionada y no debo arrimarme en la mesa porque se mueve todo y bueno, estos son tés instantáneos, té verde instantáneo que la verdad no sé cómo funciona, ya voy a buscar, pero me imagino que hay que ponerlo en el agua, o sea, hay que botar el polvo en el agua para que tener el té Ahorita le acabo de lanzar agua a mi gato En la cara, no lo calculé Pobrecito, se fue corriendo Ojalá que no me odie después Porque son bien resentidos los gatos Y bueno, tengo... De estos creo que tenía seis, ya voy a contar Y todavía no los pruebo Ya los voy a probar En algún punto, yo estoy segura que me va a gustar Porque me encanta el té verde Me encanta el té, me encanta el café, me encanta todo Lo amargo Y... Esos caramelos, o sea, no son caramelos, son gomitas, que son de sabores, son... Ya me hizo probar un novio, él trajo una funda para él, ya se la acabó porque le encantaron. Y son súper buenos, o sea, saben bastante a fruta, saben mejor que los que venden acá. Y realmente yo, a mí me encantaría poder saber lo que dice aquí, me encantaría porque me parece un idioma súper bonito. Estuve aprendiéndolo, pero solo aprendí el básico. Alguna vez que me metí en un, en, el, en un curso vacacional de eso. Aprendí a hacer sushi. Quizás algún día haga sushi si es que ustedes quieren que les muestre cómo hacer sushi. No me sale tan bien como el original, pero sabe muy bien. Estos son jabones que me trajo igual mi suegra. Hasta la funda es bonita. Es como que... No sé, qué feo. En serio siento que estoy hablando muy gemela. Qué asco, no mentira. Y son unos, igual, unos jaboncitos de té verde. Que no he usado, pero huelen delicioso. Me encanta. ¿Qué más tengo? Ay, tengo, tengo estos pastelitos. Yo ya los probé. Porque me trajo dos No me podía aguantar las ganas No había desayunado Y como fui a ver a mi novio Que era muy temprano O sea, no era muy temprano O sea, era temprano Y no había desayunado Entonces cuando él me dio Lo primero que hice fue Comida, voy a comerme Entonces me comí Entonces es rico O sea, el... yo tengo un problema Con las cosas que originalmente Deberían ser saladas Acá comemos algo que se llama Arroz con leche y morocho Y esto es como que el grano del arroz, por ejemplo, el arroz dulce, así con leche y con canela. Entonces a mí el sabor es rico, es agradable, es dulce. Es, es agradable porque obviamente es con canela. Pero yo el rato que siento el grumo, esa sensación del arroz, ya estoy que vomito y no me gusta. Por eso no, no puedo... Comenme esas cosas, no me gustan el mezclar. O sea, lo que debería ser salado no me gusta que, le, que sea dulce. Como la ensalada rusa, no me la puedo comer porque me da asco. La, la manzana con la papa, qué asco, me da un asco. El mismo problema tuve con esto, pero me lo comí todo porque realmente no está tan feo. Porque esto es de frejol, frejol dulce. Entonces, mi novia me contaba que ya hay varias, varias algunas variedades de frejol. Está el frejol salado y el frejol dulce. No sé si estaremos en lo correcto, pero bueno, yo les digo lo que me dijo mi novio. Y pues este aparentemente lo hacen con el dulce. Y yo tengo ahí el problema porque, o sea, sabe full a Y, o sea, o sea, no sé si ustedes lo conocen como frejol pero bueno, pueden googlearlo. Son estas porotos, le llaman también, o alubias, porotos, frejol no sé. ¿Qué otro nombre tiene? Y bueno, tiene, está con frutilla. Eh, la primera, el primer bocado sabe tenaz, a mí no me gustó. Dije, sabe a el pero con azúcar, ¿no? Buah. Pero ya me, me seguí comiendo el resto porque, como les decía, estaba con hambre. Y además me trajo esto mi novio, no voy a hacerme la que no me voy a comer porque sin por capricho. Pues me comí todo, no me arrepentí, estuvo rico. Y esto lo voy a dejar para después, sí me lo voy a comer porque sí me gustó a la final difícil Pero me gustó. Y bien. ¿Qué más tengo? Ay, esto me, esto me parece lo mejor del mundo. Acá también nos venden. Pero, por ejemplo, uno no consigue pagodas. Entonces, yo conseguí esta. O sea, yo no, mi novio me trajo esta. Y otra más. Son dos pagodas. No, esta sé que es una pagoda. Esta no sé también si se llama pagoda, pero... Creo que va por ahí, ojalá, ya lo voy a traducir y quizás lo ponga ahí como... un Y mi perro, comenzó. A ver, callar. Es lo único, solo esto me sirve con estos manes, porque son bien... Manes decimos acá, es como decir estos tipos, estos tíos, no mentira. No sé, eh, así decimos nosotros, decimos manes. Man es mujer, man es hombre. Porque sí, ya. Y bueno, creo que voy a bajar un poco el volumen de la música. Luego me, me banea al YouTube. <risa> me quedo sin audio en el video. Y bueno, como les decía, tengo estos para armar. Yo ya he armado... Tengo algunos todavía y ni siquiera los he armado porque la, la, mi carrera me demanda mucho tiempo. Y es complicado, entonces están pendientes. Ahí tengo todavía algunos que me... Tengo... Creo que era... No me acuerdo si era una tarántula o una libélula. Y un edificio que tampoco me acuerdo qué era. Que me dio mi novio. Qué bestia, qué mala novia que soy, que ni me acuerdo. Pero bueno, ya los armaré. Y les estaré mostrando. Obviamente, a quien le parezca pertinente, lo dejaré en mi blog. Y bueno, continuando con esto. Ay, ah, esto me, pare... me parece lo mejor del mundo. Se me cayó un té y se me lo va a comer mi perro. No, no le voy a dejar. Bueno, esto me parece. ¡Ah! una maravilla. Porque yo, yo soy escéptica con todo. No creo en nada. Pero estas cosas me, me, me dan mucha alegría, sobre todo porque uno tiene que hacer algo con esto. Entonces, eh, no sé si ustedes conocen. Tengo una memoria horrible tenaz. No me acuerdo cómo se llamaba esto. Pero está aquí. Aquí está, en este papelito. Se llama Daruma. Entonces, ¿de qué van estos Daruma? Tú pides un deseo y le pintas el ojo. El izquierdo creo que era... En el izquierdo Sí, Tú pintas el, eh, tú le pintas el ojo izquierdo Y cuando se te cumple el deseo Le debes pintar el otro ojo No estoy al corriente De la leyenda atrás de esto Porque me imagino que debe ser algo así como que Para como No estoy segura Es mi interpretación Como decirle, ok, quieres ver, te haré un ojo Pero si quieres el otro, tienes que cumplirme el deseo Así lo veo yo, no lo sé Ay, pero es tan bonito, me parece lo más divertido del mundo. La cosa más genial. O sea, no, no, hay cosas también igual de geniales, pero. Se cortó el video y yo trataba de decir que esto me parece una maravilla. Y muy bien, pasemos a lo siguiente: siguiente regalo. Ay, esto es para hacer matcha. que a mí me encanta el matcha. Y es tan bonito, incluso aquí dice Made in Japan. No sé si logran ver, no sé, sí. no, no, no, no, me enfoca. Ah, pero bueno, lo dice, no es de bambú, pero es de plástico, pero me encanta, o sea, ya puedo hacer mi macha. Que aquí sí hay un lugar donde lo venden, gracias a las redes sociales me entero de, de muchas cosas. Ay, y esto, esto me, me encanta, es tan lindo, es una cartuchera. Esto le llamamos cartuchera, no sé cómo los llaman, lo llaman ustedes, pero básicamente como un bolsito para guardar. Mierda, <risa> no para guardar mierda, quita, sino para guardar lápices o maquillaje o lo que quieras. Es una cosa linda, me encanta. Incluso tiene un manequineco, me encantan. Ay, me parece lo más bello. Ay, estoy tan contenta con esto. Me siento como que fuera mi cumpleaños. Yo ni celebro mi cumpleaños y por alguna for de alguna forma me siento como que me celebrara el mejor cumpleaños de mi vida o algo así. Pero bueno. Estoy muy contenta Esto, esto ya lo probé Es riquísimo, son unos chocolates Y tienen como una galleta Aquí, aquí explica más o menos Este sí me voy a pegar uno en este momento Porque qué rico ah qué rico, yo los probé Y no me hizo probar de los suyos Es que ese hombre se pasa de generoso porque ya O sea, además de que me trae para mí Me hace probar de los suyos Qué feliz que soy, soy papa casada, muy feliz, mamá, feliz papa casada. Ay, ah, qué rico. Mira, entonces es como que chocolate amargo, casi amargo. Yo lo sentí dulce. Acá en Ecuador eh, hacemos un chocolate amargo, bien amargo, que a mí me encanta, porque me encanta lo amargo. Y ese está muy bien, está muy delicioso, está muy rico, no está tan amargo como el de acá. Pero igual está delicioso. Entonces, si no sé si se van a Japón o algo. O tienen a alguien que les compre cosas de Japón. Dios, cómprense estos. Aquí les muestro. Estos. Este chocolate. Esta es una. Delicia. No sé si habrán mejores. Mierda, me está molestando el celular. Y. Pero les recomiendo. Está delicioso. Mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm. Mm, mm. Dios. 10, 10, 10, 10, 10 uh -huh. Y ahora, ¿qué más hay? Tengo toda mi maleta Más de Oh, yo vi, oh, y estos palitos, qué lindos Tienen gatitos, no sé si pueden ver Hay un reflejo feo Porque estoy al, ahí, le estoy iluminando Con mi computadora Porque la luz que tengo aquí muy mala. Y bueno, tienen unos gatitos. No sé si logro hacer que vean cómo hago. He visto que hacen así, ¿no? No, no funciona. Pero bueno, capaz que pongo fotos ya. Y sí, me encanta, me encanta. Tengo, creo que este es mi tercer par de palitos. Y soy feliz. Y bien, ¿qué más tengo? ¿Qué es esto? Ay, aquí vinieron, pero lo saqué porque tenía que ver. Tenía que ver. Ay, esto, esto, esto, esto, esto. Me encantó. Mi novio, cuando mi novio, antes de irse a Japón, que habrá sido hace dos años más o menos, él es un maldito genio. O sea, yo, yo estoy enamorada de su cerebro. Yo me considero una zombie porque me encantan los cerebros de la gente. Y sobre todo el de él es... Increíble y es súper inteligente Entonces por eso él es el Ahora, hasta ahora es el mejor Nadie le vence <risa> Es el mejor en Go Que ¿Qué, quienes no conocen Es un juego de estrategia de piedritas Blancas con negras eh, Obviamente es asiático De lo que sé Porque no sé mucho Porque alguna vez me metí a aprender Pero ya estoy vieja Y mi memoria se olvida muchas cosas tengo entendido que comenzó en China, pero se llamaba Weiqi, Weichi, algo así. Y después en Japón se llama Go. En Corea tiene otro nombre, que no me acuerdo. Lo dejaré por ahí igual. Y bueno, cuando mi novio antes de irse a Japón se ganó para ir a Corea, igualmente fue a jugar allá y me trajo una tacita linda que igual dejaré por ahí la foto. Y que él también tiene Entonces tenemos como que esas las dos tazas iguales Y ahora esto también que es para el té Y me encanta porque tiene unos detalles lindos Tiene una textura Me parece una maravilla Me encanta, me encanta, me encanta A mí que me encanta el té Se me acaba la batería Ya voy a acabar este video Y es que estoy muy emocionada Siento como que nunca he hablado tanto en un video esto me da chiste Porque son condones, es un condón Pero mira, mira esto No, se logra ver Mira, es lo más adorable Yo no pienso usar esto jamás en la vida Pero qué cosa linda Ahí se queda, ¿ves? ahí se va a podrir Y tengo este también que me encanta Como sé decía, me encanta el té negro Me encanta el matcha, el té negro y el verde Y el de jazmín y todos la verdad Y este matcha y estos Kit Kats de mancha también son lo mejor Pero me de comer después Ese ya, ya había probado No sé si sabe igual que el de que, el que me trajeron de Singapur Pero veamos qué pasa Es lo mejor Una delicia ¿Qué más tengo? Creo que ya fue todo ¿Qué más hay aquí? ¡Ya no hay más! ¡Ay! Esto, esto, me encanta Me encanta el King. Esto, es Esto sí me voy a comer ahora Por simple gusto Que me encanta Yo sé que a la hay mucha gente a la que no le gusta Porque sabe a pescado A mí me parece delicioso mm, mm, mm. No me lo había comido En mucho tiempo Qué rico Y me encanta esta presentación Es como que para la escuelita de los niños Qué rico y me encanta deshacer esto, porque ya viene tostadito, me encanta deshacerlo y echarle en la comida, queda súper bien. Está una bestia. Mm, eso también decimos, está una bestia, para decir que algo está genial, que está cool, que está chévere. Está una bestia. Mm. A mí me encanta, yo no sé, en serio. Porque hay gente a la que no le gusta esto. Me lo podría comer, podría vivir la punta de Kim de... Niri también, ¿Cómo? no me acuerdo No sé cómo le dicen en Japón, sé que Kim es en coreano No lo sé, no me acuerdo Sí, alguna vez lo supe, pero ahora no me acuerdo Yo podría vivir de esto y de papas fritas Esa, podría... Esa sería mi dieta básica, les juro y si mi memoria no me falla, creo que eso es todo. Eso creo que es todo. Veamos qué dice la mochila. Ay, fuck. Que me agarra. Mm, más té. Mi libro de Caín. Ya estoy por acabarlo. Ya mismo lo acabo. Me faltan creo que tres páginas y No, sí, ya creo que es esto Ya todo Ya eso fue todo No, espérate, yo creo que guardé algo acá No encuentro Bueno, si yo encuentro algo Lo voy a poner en imágenes Porque no sé No logro encontrarlo, ahorita estoy como un poco apretada Nunca me había metido a este rincón Pero bueno, creo que aquí Está mejor para grabar Sí, definitivamente porque incluso puedo tener de fondo mi señora maqueta del último semestre Y acá pienso poner dibujos y esas cosas Y eso, un vision board, porque tengo que ser un vision board Porque tengo fe en que puede funcionar A pesar de mi escepticismo, pero creo que como llega directo a la mente Porque lo ves todos los días, tiene más probabilidades de funcionar Ya veremos qué pasa porque a eso es verdad Tenía que contarles Tengo Voy a hacer videos Mi perrito mi, mi perrito quiere jugar Tengo que hacerle caso No lo puedo evitar Quiero hacer videos En los que experimento Cosas que ayudan a la vida O sea, los life hacks Y para ver si me funcionan Porque mi vida es un asco Y quiero mejorarla Y lo haré poco a poco Y bueno Eso amigos Ya está todo yo estoy muy contenta, como les dije antes. Eh, o sea, soy la pava casada más feliz del mundo. <risa> sí, sí, sí, estoy muy feliz. Y ya... Ya les presumí lo que me trajo mi novio. Ya les mostré todo. Todo esto mágico. Porque, no sé, no sé ustedes, pero... Ahí me parece que Japón tiene algo muy mágico. Y se, se, se encuentra, o sea, se ven las cosas que ellos hacen. Es como... Dude, what the hell. Y entonces es... Pelota. Y... Me parece increíble. O sea, me encanta, me encanta. Yeah. Yo planeaba ir a Japón con ellos, pero no pude por mis clases y porque no tengo plata. Entonces, en algún momento me iré a Japón. Espero que en algún momento este canal llegue a más seguidores. Y poder mostrarles todo lo que voy a hacer porque... O sea, ¡ah! yo veo el mundo de una forma en la que, no sé si todos lo ven y me gustaría que el mundo lo vea. Y porque quiero en algún punto mostrar, o sea, expresarlo en videos, expresarlo en fotografías, eh, la forma en la que yo veo el mundo. Es un poco complicado, pero lo voy a intentar. Y espero que ustedes sean testigos de eso. Y bueno, ya. Para no alargar más este video, que creo que llevan más de 20 minutos. Entre corte y corte. Voy a terminar aquí. Espero que les haya gustado. A quien haya visto, porque no pienso compartir este video por mis redes. Lo verán las personas que lo quieran ver. Y ya. Eso es todo. Eh, les agradezco por ver. Espero que, si es que eres nuevo, te suscribas, ¿no? Te suscribas. Eso también hacemos, terminamos con F, al menos la gente de la Sierra, de Quito sobre todo. Es como que nof, besijuef, eso también es otra palabra. Y ya me estoy yendo de cuáles son voz para variar. Así es la animo. Y pelota. Y ya, eso amigos. Espero que estén muy bien, que les vaya muy bien en sus vidas, que tengan un lindo día. Mañana, pasado, de todos los días, de todos los días, de todo el año, de toda la vida. Y nos vemos pronto. Soy muy feliz, estoy muy contenta. Rara vez me van a ver así de feliz. Y terminemos esto. Basta. Ya. Nos vemos. Chao.